La tumba del artista cuenta desde el pasado domingo con una lápida y un monumento funerario. Dayana Jaimes, esposa del gran Martín Elías, fue la encargada de mandar a hacer la lápida y el monumento funerario con el que cuenta desde el pasado domingo, la tumba del cantante y que ya podrán ser apreciados por los martinistas, familiares y amigos. Después de un mes de la muerte del cantante, finalmente fue instalada en el cementerio Jardines del Exeomo en Valledupar, la escultura hecha en mármol negro y en donde reposa una fotografía del cantante. La lápida y el monumento funerario fueron hechos en el taller Coral Mármol, ubicado en Barranquilla y fueron instalados por el mismo artesano que la realizó. Este es el emotivo mensaje escrito por Dayana Jaimes en homenaje a su esposo, el cantante Martín Elías. Es hermosa la vida cuando se vive para hacer el bien como lo hiciste tú. Un maravilloso esposo, mi apoyo y mi amigo incondicional. Excelente padre, entregado, lleno de amor por sus hijos, buen hijo, hermano, buen tío, buen nieto, buen primo y sobrino. El hombre del millón de amigos. Dejaste huellas y grandes enseñanzas en la tierra. Siempre serás recordado como el gran Martín Elias Díaz Acosta. Esta tumba guarda tu cuerpo, Dios tu alma y nosotros tu recuerdo. Pasaste como una estrella fugaz en nuestras vidas, pero tu luz brillará por siempre en nuestros corazones. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Salmo 62, 5. Descansa en el Señor. Tu esposa, tus hijos, tu familia y amigos, jamás te olvidarán.